Esto es en serio, él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Soto. ¿Y a quién tenemos hoy, Naki? A Merchi de Freitas, que Merchi. trabaja. Merchi es la coordinadora general de Transparencia Venezuela, la directora de Transparencia Venezuela. Transparencia es una organización que trabaja en todo el mundo y tiene capítulos por países. Y Mercedes se encarga del venezolano. Exactamente, eh, que es el más fácil de todos. Es un reto, o sea, sí. hacen ranking y Venezuela hay que buscarla de abajo para arriba. Sí, no y además que yo siempre le gano en todo a todos los compañeros de todos los capítulos. Sí. Soy los que tengo los problemas más grandes, tenemos los casos de corrupción con dinero con montos más grandes, eh, los desastres más horribles. Eh, la verdad es que cuando nosotros discutimos, los, yo, yo presento, yo dejo que ellos hablen, ¿no? Y después yo hablo pongo entonces mi, mi pedacito de, de mundo en el medio y entonces me dice, bueno, sí, Marcia, pero eso es Venezuela o sea, no, no nos comparan con nadie y es muy triste porque desde hace tantos años estamos tan lejos tan lejos de lo que se está haciendo además en los países más cercanos, no, no voy a hablar del norte de Europa que nuestra realidad se tiene que eh, analizar con otros instrumentos eh, los programas que hacemos regionales, uh -huh. Venezuela no cabe Okay. Por ejemplo, el índice de transparencia legislativa, ¿están tratando de que los legislativos cada vez sean más transparentes, publiquen más, eh, den más información analizada, eh, permitan la participación más activa de la gente? Nosotros no tenemos parlamento. O sí. en la práctica. pues O en la tengo que tienes dos, tú decías. Pero... O do tengo dos, exacto. Sí. Exactamente. Entonces, el, nuestra realidad está en el centro de todas las discusiones, tanto en Transparencia Internacional como en el resto de las redes que tú sabes que nosotros participamos. La Alianza Regional por la Libre Expresión de Información, la Red de Transparencia Legislativa, la Red de Transparencia Presupuestal. Estamos en el centro de la discusión. Pero también estamos fuera cuando se discute, vamos a trabajar juntos en un programa común. Porque no cabe, Venezuela no cabe, la realidad no cabe. Y esa es la realidad que tenemos hoy día. Y para Transparencia, Venezuela ha habido la posibilidad, Marchi, de echar el cuento en, en esa secuencia histórica. Ah, sí. Que es decir, bueno, esto comienza a desmoronarse de esta manera, sí. se agrava con tales, para tener unas alertas históricas Verbigracia, esto que estamos viendo ahora sí. con México, ¿es posible transferirle esa información? Eh, sí, lo que no sé es si lo quieren oír, ¿no? Pero eh, Porque como nosotros tampoco queríamos oír algunas Así experiencias. Es. Fíjate, nosotros desde hace rato, sobre todo a, a, a partir de que empezaron a echar la culpa de lo que pasaba la guerra económica eh, y a, otros, a otras situaciones, después entonces son las, los, el bloqueo o las sanciones, las sanciones. Eh, nosotros, dos desde el 2016, empezamos a hacer una revisión de qué tenemos hoy y cuál es la causa de la situación de hoy de los diferentes sectores. Y hay fechajitos importantísimas que hay que revisar. Eh, el 2003 empieza la debacle de todo. Es el nacimiento, en el 2003 se juntan el nacimiento de todos los procesos que, que nos llevan a esta desgracia. El control de cambio de primero. Vale. Los controles de otros sectores, controles de precios, controles de sectores, mmm, poco a poco, ¿no? Eh, la eliminación de total eh, eh, procesos técnicos en la industria petrolera, que de lejos es la que genera pues el 99% de los ingresos en divisa, pero además el trabajo de muchos sectores de la industria, uh -huh. hasta de la agroindustria, porque las semillas se producen en la petroquímica. O sea,. Eh, la, el impacto de la decadencia de PDVSA es para todo el país. Entonces, en el 2003 hay una cantidad de elementos de lo que nosotros llamamos el patrón de gran corrupción. De acuerdo. Que llamamos que hay dos elementos allí, que seguramente ustedes ya tienen algunos en la cabeza. El 2007 es otro. El 2007 es increíble. En el proyecto de Empresas propiedad del Estado que sí. hicimos, que... Mmm, Creo que ustedes lo vieron porque hablaron de eso en algunos momentos en sus maravillosos programas. Eh, el, el, nosotros empezamos a, a recibir a los consultores durante 18 meses, que estuvimos trabajando. Y cada vez que llegaba el consultor de un tema, nos dábamos cuenta que en el 2007 empezaba a caer la productividad de ese sector o de ese grupo de empresas. Okay. Por ejemplo, la productividad de la producción de energía, a través de, de la producción de energía de eléctrica empezaba acá en el 2007, la, la azúcar ñame, eh, jojoto, arroz, eh, eh, eh, a, a, Hileche, acero, carne, carne, arroz. carne todos sí. los sectores, pero agua, o sea, recolección de basura, o sea, todo, todo, todo, con excepción de la carne, y eso tiene una explicación por los ciclos de vacunos y no sé cuánto, ¿no? Pero los, los, no todos los cárnicos, también los, los pollos tuvieron algún problema. Bueno, entonces, eso es avícola, ¿no? Bueno, eh, entonces el 2007, tú dices, pero ¿qué fue lo que pasó en el 2007 para que empezara a caer? Eh, bueno, eh, formalmente se aprobó el primer plan socialista de Venezuela, pero lo que trajo consigo eso fue eh, la gran expropiación. La cantidad de empresas propiedad del Estado que nosotros hemos podido identificar, 583, pero seguramente hay más que no hemos podido conocer. En la curva de crecimiento, el 2007 es donde se dispara la cantidad de empresas. En el, en el, en el gobierno de, de Chávez, de las 583 se crearon, expropiaron, confiscaron y todas esas figuras, 441. O sea, el grueso. De lo que está el poder del Estado venezolano hoy día, se creó, confiscó, expropió durante el régimen sí. de Chávez y también de Maduro. Es como que la arquitectura de la crisis haya sido pensada, planificada por Hugo Chávez, pero solamente hoy se mide a Maduro, primero porque tiene ya cinco años al frente, y segundo porque... el se toman indicadores distintos. Por ejemplo, el indicador es bajo la producción de petróleo. Mientras que tú nos estás hablando es de se perdieron las validaciones técnicas de procesos y rendición de cuentas. Lo que quiero decir y es que la productividad empezó también a caer, claro, pero hay claro, sectores donde desaparece la productividad. Claro, pero es como que se hayan perdido las alertas tempranas Sí, totalmente. Y, y que es como algo muy gallo. Nadie le hace caso porque es procedimental y lo dejamos pasar y luego es que vemos las consecuencias una década después, dos décadas después es gravísimo, Merche es gravísimo eh, yo, yo yo, a mí me gusta contar el caso del sector eléctrico porque bueno, primero todos lo padecemos okay. en mi casa en el Latillo, estuvimos 18 horas sin luz ayer o sea, no no tan lejos ¿no? y, y ¿qué, qué pasa bueno, en el 2007 se crea Corpoelic en el 2010 se le entrega con la crisis que el presidente Chávez no tiene más remedio que declarar la crisis porque tampoco era lindo para él declarar crisis y decir que lo hice mal eh, la cagué tengo que hacer algo, ¿no? Así es. Entonces, en el 2010, le entrega todas las empresas que quedaban privadas a Corpoelec. O sea, el monopolio. Ningún monopolio es bueno para luchar contra la corrupción. Pero además, eh, en, desde el 2010 al 2014, aprueban 40 contratos. Todas las termoeléctricas, Derwitt, le suena, no? Ajá. Eh, Tocoma estaba por ahí. Bueno, de esos contratos, solamente se terminan 23. ¿Adivina cuál fue el sobreprecio? 23 mil millones de dólares. Oh, ¡Qué increíble! Ok, si perdimos 23 mil millones de dólares, es obvio que no podemos tener luz. O sea, ya va. Hay claro. expresidentes peruanos que están siendo juzgados por un millón de dólares, 5 millones de dólares. Y tú estás hablando de 23 mil millones. Solo en sobreprecio del de sector, un sector eléctrico. El de todos los países del continente, Odebrecht. Entregó en Venezuela apenas un tercio de las obras ah, sí. que contrató. Exacto. Es, es un absurdo en estos países. Pagaron sobornos, por lo menos las Terminaba. entregaron, loco, Exacto. Aquí, ni eso. 18 y obras de, de, de, de, 30, de obra, entonces, y, 30 y algo, o sea, es absurdo. Aquí es te robaste p... los reales, aceptaste los sobornos, y, hiciste todo y ni y siquiera, ni siquiera dejaste algo, claro, No está el metro de Guaranaguatira, no está el puente Nigales en Maracaibo. No, no, está, no está el tercer no está. puente sobre el Orinoco, no está el metro de los teques completado, ni de la quinta ni en la quinta la, la línea 5 del metro, o sea 19 obras sin terminar y hay otras obras que terminan y no funcionan claro. por ejemplo en agua ¿por qué no tenemos agua? bueno igual porque no, se, se metió dinero plata real por bojote, no, las obras no sirvieron o no se implementaron entonces eh, no hemos protegido las, los, las cuencas, no hemos protegido los embalses y, por supuesto, no hay sistemas de distribución, pero los que hay nos sirven. Por ejemplo, en la, el sistema de distribución de agua de Falcón se terminó. Los chinos montaron sus 200 kilómetros de, de tuberías okay. y cobraron completico. Pero no ha dado una gota de agua, porque el embalse donde tiene que salir el agua que tiene que distribuir los 200 kilómetros está sedimentado. Más seco que los meanos. Okay. Entonces, bueno, cuando vemos toda esa cantidad de cosas, pasan dos cosas. Primero, que uno entiende la crisis, de dónde viene la crisis y las decisiones. ¿Quién tomó esas decisiones? Quien tomó esas decisiones tiene responsabilidad sobre lo público okay. y no importa si no se robaron los reales. Si ellos fueron los que no se robaron los reales. Ajá. Que la verdad, es un poco difícil pensar que firmaron <risa> inocentemente y no se quedaron con parte, pero bueno. Eh, pero de todas maneras tienen responsabilidad porque no protegieron los bienes públicos. No produjeron los bienes que se comprometieron a producir y tenemos entonces todo un sector en manos del Estado que no sirve para nada porque no genera impuestos. Así uh es. -huh. No da bienes y servicios porque no hay... ¿Dónde están los bienes? Todos importados. No, no, no se genera nada en esas empresas. ¿Desde cuándo yo no veo un litrico de, de, de los Andes? ¿Y tú? O de aceite de diana. O de aceite diana. Café Madrid, o sea, todas esas cosas que ahora están en poder de Maduro. Bueno, esto que están eh, explotando a, a riesgo de ser demandados por Kellogg's y, ah, y sí. lo que están produciendo es un desastre, un Merchi. desastre, un desastre. Sí, o sea, Se robaron la empresa Kellogg, están imprimiendo las cajas de Kelox, Pero no es Kelox, es el estado venezolano Y el producto es muy malo, muy claro. se nota que no es Kelox. Ahora, Merchi, cuando te toca explicar esto Ajá. Hay gente que apuesta y todo su lenguaje es decir Es que los venezolanos somos así es que es un asunto de cultura. Es que no somos nórdicos. No, no, no, no, no. Cuando ustedes analizan la corrupción, ¿cómo la entienden? ¿Por qué es un país corrupto? Mira, yo sé que la educación es muy importante y como tú sabes, nosotros la valoramos. Tenemos una plataforma e-learning eh, que es libre por ahora para toda América Latina. O sea, nosotros valoramos la educación, pero para mejorar la capacitación, para mejorar la gestión, para mejorar las capacidades de los individuos. Pero para luchar contra la cruz hace falta sistemas y procesos. Eso de que nosotros somos malos y que los otros son buenos no existe. Yo siempre he hecho el cuento, mi hermano vive en Suecia hace 22 años y es incapaz de tomarse medio trago de vino, cerveza o cualquier cosa si va a manejar. Sus amigos suecos vienen para acá y manejan borrachos. Entonces es sistemas y procesos. Si no hay, ¿qué es lo que pasa? Que la impunidad ha sido de tal tamaño que hay tantas oportunidades de ganar dinero y tan pocas posibilidades de que te agarren, que bueno, es como obvio, ¿no? Cuando el dueño del equipo es el, el árbitro y además es el que guarda la meta, pues, y el, claro. el hotel, o sea, es imposible que eh, se pretenda que los venezolanos seamos superiores, porque además siempre... Primero, el alto gobierno da la, el modelaje. Seguro. Y después no hay sanción para, para, ningún, para ninguna de, la, de las secciones, para ninguno de los sectores. Eh, nosotros además no tenemos capacidad, ahora que estamos construyendo, pensando que en, en algún momento vamos a tener la posibilidad de reconstruir o de construir el país, porque uh -huh. la verdad no sé qué es lo que vamos a poder proteger de lo sí. que hay o de lo que había. Eh, nosotros estamos eh, preparando toda una propuesta del de sistema anticorrupción que se requiere en cuanto llegue un proceso democrático. Bien. Y entonces estamos revisando, bueno, para evaluar los casos, evaluar investigar los casos de corrupción. ¿No está la policía? Nosotros tenemos policía con la capacidad de hacer las investigaciones de crímenes complejos como se llaman eh, desde cuándo no han sido capacitados desde cuándo no investigan casos de corrupción qué tanto saben de inteligencia financiera cómo conocen y se instrumentan y qué tecnología tienen para de determinar las redes complejas, Pero, para hacer la trazabilidad de las 800 empresas que se crean para lavar el dinero nada, los, los fiscales tampoco eh, los tribunales y encima la desconfianza, entonces la reconstrucción o la construcción tiene que ser algo increíblemente innovador. Vamos a trabajar todos en eso, creo. Y, y es, es posible penetrar todas, porque a mí siempre me preocupa lo que acabas de decir, son como tantas escalas sí. y es igual si tú estás eh, bueno... En San Fernando de Atabapo, sí. en, en el municipio tal, igual ocurren casos de corrupción. Quizás no tienen la escala de claro. Odebrecht, pero pero ocurren. Y los incentivos para hacerlo mal, ¿cómo, cómo comienza justamente la escuela de los incentivos sí. para hacerlo bien? Yo creo que hay que hacer dos cosas al, en paralelo. ¿no? Una, eh, castigar la corrupción, o sea, acabar con la impunidad. Y eso re, va a requerir, nosotros estamos proponiendo una estructura tipo la CICIC, okay. o sea, un mecanismo heterodoxo de justicia con personal de altísimo nivel internacional, apoyados por organismos internacionales, que se sobrepongan a la justicia venezolana y que por un tiempo sean los encargados de la investigación y procesar los casos de corrupción. Eso ya se ha hecho en otras partes, hay tecnología para eso. Pero a la vez hay que eliminar los incentivos y generar los procesos. Pero yo creo que tenemos una gran oportunidad. Por ejemplo, okay. ¿cuántas personas se van a molestar ahora en Táchira para, porque le suban el precio de la gasolina? Si ya la están comprando en Colombia, que sale más barata. Exacto. ¿Seguro? O sea, está el incentivo hecho para aumentar el precio a lo que es. Exacto. Y okay. en el Zulia también. Entonces, hay, tanto, hay tanta necesidad de gasolina. Ponme el precio que sea Pero dame gasolina Y protege el, el, el, el, el, el transporte público sí. eh, Porque el transporte público Es lo que tiene que tener el subsidio No sí, la bueno. gasolina No me tienen que dar el precio No me tienen que regalar gasolina a mí claro. Y la otra y los precios Ahora estamos comprando todo carísimo La gente en el Táchira, en Melzulia Van a comprar a, a, a, a Cúcuta sí. Porque sale más barato Entonces ahí Estamos ante una oportunidad para negociar la eliminación de esos incentivos, porque además esos son los, los incentivos. Y el precio del dólar, pues también, ¿no? Claro. No, ya, aunque existe la ley de precios justos, aunque existe la ley de cambios, de, de, de control de cambios, se ha ido flexibilizando. La ley de precios justos no, pero no ha habido fiscalización porque la realidad se ha impuesto. Claro. Entonces creo que hay una oportunidad para eliminar incentivos. Ahora, hay que construir los procesos. Tenemos que tener una nueva contraloría. Nosotros, por cierto, estamos pidiendo que el gobierno interino cree eh, señales, de designe a un nuevo contralor para proteger los bienes de los que ellos ya tienen control en el exterior. Sí. Pero hace falta una contraloría distinta en Venezuela. ¿Desde cuándo ustedes no se acuerdan de un contralor no, que haga yo, la tarea? Yo, ahí sí me atrevería a decir mi generación Nunca, no conoce no la un conoció, contralor. No, tal cual. no sabemos que es una contraloría no. No. Pero tampoco conoces un buen fiscal, pero tampoco cono... por ejemplo, acceso a la información pública. Tú que trabajas en todos los temas de, de comunicación, ustedes que trabajan todo, todo el tiempo, estás hablando de la necesidad de datos, de información. En Venezuela no existe eso. En Venezuela la regla es la opacidad. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de eso? Con primero una norma y después procesos para abajo. Para abajo, que todo tiene que ser público. Ahí, ¿eh? Merchi, me encantaría... Pero bueno, es difícil culturalmente. A mí me encantaría saber en qué están trabajando ustedes como transparencia y cómo hace la gente para insertarse en esa lógica. Algunas para formarse, otras para sumarse, otras... Para ¿cómo? denunciar. Para denunciar. Mira, chévere, para denunciar para nosotros es muy importante. Porque nosotros estamos tratando de que la gente entienda que el sapo, el delator, es bueno... Es eso lo que necesitamos, gente que nos mande la información. O sea, pero en términos de corrupción, no de lealtades al partido, que es como se entiende aquí el sapeo. <ríe> ah, exactamente, y... no, no, en, en casos de datos, de los contratos, quiénes son los responsables, dónde se produjo esta operación, quién utilizó información privilegiada para ganarse un rialero, a quién le dieron los, los dólares preferenciales y no trajo la mercancía o no la vendió como era, X. Todos los casos que ustedes saben que han pasado, nosotros necesitamos cada vez más datos, más información. Pero también lo que le pasa a la gente común. Una chica hace tres semanas, un funcionario de para darle le enseñó su pasaporte, le dijo, aquí está tu pasaporte, pero te lo doy si me das una foto tuya desnuda. ¿Qué tal? El, no, pero hay de, de todas las cantidades, hay gente que nos está denunciando eh, cobro de algunos cuerpos de seguridad. Ahí hay, hay cantidad de delitos, de corrupción. Nosotros tenemos un equipo que ustedes conocen, de, de abogados maravillosos, que están reciben todas las denuncias a través de la aplicación Dilo Aquí, pero a través de Twitter, Facebook, donde ustedes quieran. Tenemos el programa de capacitación y learning, por favor, entren. Campus Transparencia es una belleza, una maravilla, los cursos son extraordinarios, le llegan a uno de esperanza de que las cosas que están haciéndose en el mundo... Tenemos, eh, por supuesto, todos los programas que tienen que ver con las misiones y los programas sociales. Ahí siempre estamos denunciando cuando hay abuso, que, que, cuánto real le han metido, si es verdad lo que dicen, que es una maravilla los programas sociales. Si son tan maravillosos, no sé por qué estamos esta desgracia. Claro, de vivir. gracias. Eh, tenemos, eh, estamos montando el programa de, de fact-checking, de verificación de, de noticias falsas. Eh, creo que va a estar para... Realmente, realmente para el mes de julio y me lo están prometiendo y que para final de junio, pero hay que ser transparentes. Julio, sí, yo creo que para julio, <risa> pero va a ser increíble y, y la idea es que, oye, vale, que nos paremos ese cuando llega ese mensaje tan sexy, tan interesante. Te... ¡Esto bien! Tíos... No lo manden, espérense un momentico, vean a ver si Luis Carlos o Naki lo retuitearon, vean a ver si alguna fuente. Eh, que tenga un mínimo criterio editorial, serio, periodístico, lo ha mandado y entonces después es que lo manda. Entonces, bueno, por eso es todo, porque el impacto de las mentiras es brutal, de las mentiras pequeñas y de las matrices, todas. Eh, tenemos un, bueno, nosotros siempre hacemos seguimiento del dinero público, como saben, todo el presupuesto, el gasto, eh, las obras inconclusas, hacemos seguimiento a todas las obras o sea, el dinero en uh -huh. su parte gruesa, pero también estamos construyendo eso que te decía junto con la, los líderes de la asamblea junto con expertos que necesitamos construir en Venezuela para investigar todo ese poco de casos de corrupción y llevar a la cárcel, a todos esos y recuperar los activos en ah. el plazo que sea posible bueno, eso y otras cosillas que tenemos por ahí Adelantada <risa> Esta gente es No más guiso en sus redes Ajá, sí. Pero si usted googlea Efectivamente Campus Transparencia Le envía a otra parte De esta historia que es, sí. es La que está asociada a la formación Un espacio que necesitamos todo. Yo sí. sí creo efectivamente que influye y mucho en la manera como lo interpretas en adelante, la, la manera de creer que es posible hacer auditoría, que es posible hacerle seguimiento a esta historia y cambiarle este curso. Que no todos los testaferros salgan bien librados. ¿Qué? No, ninguno. Merchi, de verdad, mil gracias por acompañarnos. No, por favor, yo encantadísima. Los amo a los dos. Bellísima. <risa> Esto a ha mí... sido un poco en serio. <risa> <risa> Ella es Naki Soto. El Luis Carlos Díaz. Agradecemos a Mercedes Freitas por acompañarnos esta tarde. Pueden seguirnos en patreon.com slash Naki Luis Carlos.